en la capital llegaron los coches eléctricos a la ciudad colonial. Ahí llegaron los coches eléctricos. Eh, esa chulería, yo espero, y se lo digo de corazón, esa chulería, espero que, que sea de larga duración. Que no pase como... Los Ali Davidson, famoso aquello, y debieron ponerle como un caballo, aunque sea de metal o qué será de madera delante, simbólico, porque en verdad que está feo el, el, el, el coche. Digo, es una idea mía, pero, pero no importa, si va a durar mucho tiempo. No importa lo feo que se vea el coche, porque es un coche sin caballo, eh, tiene poca cosa que ver. Pero eh, vamos a ver ahora cómo se va a cargar el tiempo que dure la batería, quién lo va a reparar el tiempo que dure sin dañarse. O sea que, y eso fue un préstamo, eso fue un préstamo, es un préstamo del BI para esos coches que el BI. Se lo cede pagadero a Cuchumé 400 años, pero pagadero con los intereses y los impuestos. Eh, sinceramente, yo espero que el coche funcione, que ahorita no se arrumben todos esos coches, le roben la batería y, algo, y otra cosa más. Señores, es lo que le digo, no es que yo me siento bien. Eh, Anunciando estas cosas. No, no, no, no. Pero mi papel como pedagogo. Es tratar de enseñar. Como diría el maestro Chucho. Eh, allá en. En Villatapia. Enseñar el papel de nosotros. Y esto es preocupante. Le dije que la semana pasada. Se anunció confirmado. La venta de, de bono de 3.800 millones de dólares. Acaban de, de tomar otro prestamito. De 500 millones de dólares. O sea, no están vendiendo el país. No están vendiendo el país. Porque estos países, esto es una financiera cualquiera, el BI y todas esas cosas. Presta con intereses. Pero no importan los, solo los intereses sino la, la dependencia económica que estamos creando. Parece que en el suelo dominicano hay muchos materiales mineros, oro, petróleo, la famosa tierra rara, que le están prestando en base a eso, o sea, y que cada día seremos menos de nosotros mismos. 500 millones. de de dólares más. Ahí está, que lo dije anoche, nuestro querido Mario Quino, el creador de Mafalda. Él, él era un comediante, pintor, y en verdad que Mafalda le dio la vuelta al mundo. No sé en cuánto idioma está traducido Mafalda. O sea que Quino murió a los 88 años en Argentina, yo estoy seguro que será porque siempre se quedó en su ciudad natal, ahí en la tranquilidad, porque eso produce más vida. Pues, señores, no están endeudando el país. Y recuérdense que la medida en que nos, deuda, nos estamos endeudando, en esa medida, dependemos más de Estados Unidos y ellos deciden más sobre nosotros. Esa es mi preocupación. Ahora se han regalado. O la sea, pero es que dependemos, porque esos préstamos son igualitos que un banco, que si tú no llevas los títulos de tu casa, de tu finca, de lo que tú tengas, o del carro si quieres un prestamiento pequeño, pero hay que llevar la matrícula. Nosotros los dominicanos estamos llevando algo más que la matrícula, algo más que un título. O sea, eso tiene complicaciones profundas. Por eso cada día es que le digo a ustedes, estoy pesimista, estoy pesimista. Hay algo, vamos a poner algo simpático, por lo menos se me está dando la tarea, ¿qué es esto? Ya Salud Pública eh, y Lidón, que es el organismo que dirige la pelota invernal dominicana, o sea, la pelota de ahora, de Navidad, Qué bueno que va a haber pelota. Yo le estoy aconsejando a la gente de mi edad y a lo mucho menos de mi edad, de 45 para arriba, que traten, aunque no les guste la pelota, eso se, se aprende. O sea, el gusto, el gusto se aprende. El gusto tú lo educas. Señores, yo he educado hace... Yo de antes solamente veía la, las, los, los juegos de pelota, los finales, como en el basquetbol, los finales. Pero me dije, yo no, voy, yo no me estoy convirtiendo en más joven. Yo me, voy a, me estoy convirtiendo en más viejo. Voy a buscar cosas que sentado o acostado o medio malo pueda sentirme más tranquilo viéndolo. Y apenas tengo cinco años que me di terapia para que la pelota sea parte de mi vida. Y yo lo disfruto. Entonces, van a ver juegos de pelota. Eh, no va a ser como en Estados Unidos, eh, que en Estados Unidos no permiten público. Parece que aquí, de acuerdo al protocolo, con un asiento en el medio, pero imagínense ustedes, nosotros los dominicanos, entrando al play, por más que le digan ese puesto está ahí por encima de eso Señores, hay sitios que hay que ponerle soga porque por encima aunque diga no se siente ahí es con gusto que ponen la naga como la naga no le se sienta porque es aquí que está todo realmente pero estoy feliz, comienzan los juegos el 15 de noviembre y ahora me estoy tirando los juegos de grandes ligas en su etapa semifinal. Aprendan a ver los juegos para que tengan una diversión barata, casi gratis. Así que, Chucho, si no te gustan los juegos de pelota ya en Villa Tapia, Maestro Chucho, eh, trate entonces de, de que le guste, que le guste para que tenga algo más que química. Eh, hay algo interesante, ayer, ayer, no se presentó muerte del COVID, ayer, Le digo la noticia, pero eso no significa que vamos a alimentar teorías que tienen algunos brutos, que el COVID no existe, que el COVID es un invento, no, no, el COVID es real, y vamos a tener COVID, Dice la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente dos años. O sea que tenemos que educarnos en función de eso. Porque en la medida en que usted dura mucho tiempo sin darle el COVID, su posibilidad de vida es más alta. Cuando el SIDA comenzó a joderse del SIDA, en esos días era una tragedia. Pero en la medida en que la ciencia fue trabajando, al final, puñirse del SIDA, usted salía vivo. Recuérdense que el basquetbolista de la NBA eh, salió con SIDA, pero ya había medicamentos. Hay muchísima gente que están vivo a fuerza de medicamentos que tienen el SIDA. Eso va a pasar también con el covid que la medida en que la ciencia va avanzando, va encontrando más razones para entender esta problemática. Esto como me decía el doctor Miguel Ángel Taveras, hermano mío, es que no sabemos nada de esto. O sea, los médicos cuando llegó el, el COVID, es que no sabemos nada del COVID. Y ahora es que se está aprendiendo, entonces la medida en que usted respeta, todo el protocolo posible usted dura más tiempo sin afectarse. Haga todo lo posible por mantener esa línea, ese respeto a ese protocolo para que usted eh, si le va del dar COVID ahora y le dé en febrero, cuando viene a ver en febrero está ya un tipo de medicamento. O sea que vamos a respetar y darle gracias a Dios de que Ayer no se reportaron muertos, pero además de la muerte, la cantidad de camas, aquellos que están entubados, que están en su etapa ya final, se está reduciendo también. Ahí sí tiene mucha importancia, pero de que vamos a tener COVID, vamos a tener COVID. ¿Cómo se resuelve el COVID? Como me decía el doctor Sosa, el pediatra y además está haciendo otra especialidad, en nutrición, curando a través de la boca, que hay que ser humilde para respetar el asunto del protocolo. A usted entra a un sitio y tiene la mascarilla baja, y el empleado, el más simple empleado, le dice a usted, que no hay simple empleado, cualquiera de los que trabaja ahí, señor, la mascarilla, baje la cabeza, pide excusa, que es lo que yo hago. Porque es a mí que me da vergüenza. Cuando un muchacho de ame Me llama la atención. Porque yo he cometido algo mal. Yo le pido. Yo digo. Escúchame. Que lo que más me preocupa. Que un hombre joven como usted. Me esté corrigiendo. Me, me, da, me da vergüenza conmigo. O sea que es la única forma. Que se puede lograr. Mantener a raya. El asunto del COVID. Señores. Sigo creyendo la suerte que este es un país especial. Este asunto de lo virtual, la educación, me gustaría que fueran sinceros al final de los 45 días y le demuestren al país qué tan real es el asunto de lo virtual. ¿Qué tan real? Qué, ¿Qué beneficio realmente podemos lograr? Porque hoy me pasé la tarde sacrificando mi programa, que es la Z que yo escucho por su carácter nacional. En Ibis Radio parece que hicieron contrato para que el sistema virtual y auditivo se está impartiendo ahora para los maestros. Y recuérdense, yo no soy periodista, no soy médico, no soy psicólogo, yo soy pedagogo. Es lo que yo soy. Y tengo dos días sacrificándome, escuchando a Ibis Radio, durante el tiempo que tengo en el, en el consultorio de psicopedagogía, ahí en el Centro Médico Doctor Ovalle. Y le aseguro a ustedes que no entendí nada tendía que dejar cualquier cosa que estaba haciendo, concentrarme en la explicación de una voz de alguien con un tono de extranjero, y si son dominicanas se están guiando de que son casi extranjeros, dando explicaciones al maestro de cómo debe utilizar la, la metodología virtual, y le confieso que no entendí nada. O sea que ese tollo de lo virtual me gustaría que fueran sinceros y al final dijeran cuál es la experiencia.